Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Alejandro Alguín Aguilar. Soy estudiante de la maestría en investigación educativa eh, del Instituto en Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. En este video pues, expongo los motivos por los que pretendo realizar una, investigación, una estancia de investigación en el extranjero, en, específicamente en la Universidad de Jaén, España. Bueno, el primer criterio que tengo es que un estudiante que se está preparando o formando como investigador y en el área, en la temática de la educación superior, no puede reducir su visión de universidad o de educación superior a lo que su contexto, su universidad y su plan de estudios le ofrezca. Por el contrario, él debe de, buscar, bueno, él debe de ver a la educación superior como algo complejo, que no nada más se va a reducir a lo que le presente su contexto. Entonces, ampliar esa visión de mundo de educación superior le va a beneficiar en la elaboración de su tesis y en su preparación profesional. Por eso es lo que se pretende hacer una estancia de investigación fuera de la institución en la que él ha elaborado y ha, bueno, ha estudiado durante su licenciatura y actualmente durante su maestría. Ahora, ¿por qué en el extranjero? Bueno, el, el, de, las políticas ed, de educativas en su mayoría son trabajadas por organizaciones internacionales como son la UNESCO, en el caso de las TIC, es el ISTE, también, bueno, también la UNESCO, OCDE, Banco Mundial y SDL. Entonces esas son organizaciones en su mayoría de, de la Unión Europea, por lo que una universidad de la Unión Europea Va a, ser, va a tener mayor bueno va a estar influenciada de mayor manera por esas políticas a diferencia de una universidad que se encuentre en América o América latina por lo que es, me interesa realizar una instancia de investigación en una de esas universidades para conocer su contexto cuáles son esos los planes de estudio cómo, cómo aplican esos esas políticas en sus planes y programas de estudio y cómo es la dinámica entre los profesores y entre los estudiantes de, esas, de esa universidad. ¿Por qué en la Universidad de Jaén? Bueno, de acuerdo a una, una búsqueda temática, una investigación que realice, la Universidad de Jaén se encuentra en el lugar número 4 en cuanto a TIC y en el 13 en cuanto a psicología y educación de acuerdo al ranking IUGR del 2013, realizado en las instituciones de educación superior de España. Y bueno, pues la estancia de, con un investigador que está dedicado al uso de las TIC, como es el doctor Eufracio Pérez Navío, me puede abrir, o yo estoy seguro que me va a abrir una visión distinta. Tal vez me puede apoyar, o de acuerdo a sus críticas, a sus comentarios, me va a hacer analizar cosas que hasta el momento no he analizado, puedo verlas de esa otra forma, puedo consultar una literatura distinta que me pueda complementar y pues en relación, bueno, estando siguiendo en contacto con mi director de tesis, el doctor Alberto Ramírez Martínez, podemos llegar a algunos acuerdos de modificaciones, de análisis, de, de trabajo. Entonces, bueno, esas son unas de las razones y pues de qué manera yo aportaría a la Universidad Veracruzana, pues yo me comprometo a pues, eh, trabajar y a realizar una buena estancia de investigación, eh, seguir darle eh, esos contactos, seguir haciendo enlaces entre universidades, entre la Universidad de Veracruzana y la Universidad de Jaén, y sobre todo que cuando yo regrese, pues, los conocimientos que adquiera, pues voy a compartirlos con mi comunidad académica y para el proyecto en el que estoy trabajando en coordinación, bueno, o en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Educación. Bueno, esos son los motivos por los que yo pienso que es importante esta estancia de investigación, y pues eso sería todo de mi parte, muchas gracias.